Hola a todos chicos, bienvenidos a la segunda categoría del torneo de robótica RoboJam Perú. Que bueno, en realidad no es la segunda categoría, es la primera, eso es la que es la segunda que estamos mostrándole a ustedes, a nuestro queridísimo público, así que bueno, bienvenidos, soy un poquito que me trago aquí, pues por, porque bueno, por los nervios también de la competencia, y pues, no se olviden que hemos tenido ya en la mañana, pues, eh, la transmisión en vivo de la categoría valve Race, que fue la carrera de bípedos, que ha estado muy emocionante, han habido eh, unos tiempos muy muy buenos, ha habido un nivel de competencia excelente, y bueno, el chat pues se ha quedado ahí, así que ese chat que ven a mi costado es de la categoría anterior, la de viper Race Pero ahora en la de RoboSketch, pues bueno, tenemos que seguir llenando esa cajita de comentarios Así que, si no viste el viper Race, tienes la repetición de la transmisión aquí en la página O también puedes esperar un poquito a que la subamos, pues ya resumida a nuestro canal de YouTube, a Cazador Tecnológico Pero, pues bueno... Ahorita vamos a entrar a la categoría RoboSketch, también recuerda que puedes ver los resultados completos con todos los detalles en nuestra página www.letsgoorobot.com Y también terminando este mismo streaming, o es más, antes que termine el streaming, ya va a estar publicado también todos los puntajes a detalles de esta misma categoría RoboSketch Entonces, pues bueno, vamos a empezar y tú me dirás, Dino, pero ¿en qué consiste esto del RoboSketch? Para mí que yo nunca he visto ni he competido en esta categoría pues bueno, a ver, esta es una de las categorías que no es en vivo, así que ahorita estoy yo aquí solo, ¿vale? Eh, pues no, no tengo, ahorita ya no están los competidores en el min, ellos ya compitieron, ya hicieron su reto y los retos ya están calificados. Entonces, a las 9 de la mañana, si no me equivoco, o fue a las 10, pero bueno, en la mañana, en horas de la mañana, se les dio el reto a los competidores y los competidores pues tenían un tiempo límite, eh, si no me equivoco fue de una hora y 30 para resolver el reto y enviar su solución en video. Luego eh, los jueces o en este caso el juez que ha sido un único juez califica eh, el reto y le da el puntaje final. El puntaje final se calcula por eh, el tiempo que se demoró, el tiempo en minutos que se demoró el competidor en enviar su solución. Más ciertas penalizaciones, si es que ha tenido alguna falla dentro de la solución del reto. El reto en el sketch es replicar una figura geométrica, la cual se las voy a mostrar en este momento. Eh, pero antes de eh, empezar a mostrarles los, las soluciones de los chicos debo mencionarles algunas cosas muy importantes. La primera de ellas es presentar a nuestro juez que como les dije, tenemos un único juez en esta categoría que es el famosísimo señor Eduardo Restrepo de Colombia mejor conocido como Mister Roboto quien es magíster en medios digitales por la Denver University y además tiene más de 12 años de experiencia como docente participante y juez en eventos de robótica educativa, además de ser el creador del canal de robótica educativa Mr. Roboto, y el director general y creador de todo este movimiento RoboJam internacional, del que en este día y mañana estamos siendo parte. Así que, muchísimas gracias por todo el apoyo, Mr. Roboto, muchas felicidades también, como siempre, por todo el éxito que está eh, obteniendo el RoboJam como movimiento internacional, y pues bueno, él nos ha apoyado calificando la, eh, esta categoría del RoboSketch, ¿Vale? Otra cosa que también tenemos que decir que es muy importante, chicos, es que eh, si bien el Roboyam Perú, la, digamos, eh, la edición Perú del Roboyam la organiza el equipo CMR Tech, ellos también pueden competir y no hay ningún problema si ganan o si no ganan, ¿vale? Esto lo tenemos que decir y dejar bien en claro por qué porque eh, ellos pueden competir sin ningún problema y no hay ningún conflicto de interés ni ningún tipo de favoritismo porque todos los jueces, no solamente de la categoría RoboSketch, sino de todas las categorías, son jueces totalmente independientes. Incluso la conducción del mismo torneo que lo estamos haciendo, el equipo de Let's Go Robot, es también totalmente independiente del, del equipo CMR de con lo cual todo el equipo de Gilmer Tech tiene la total libertad de participar en cualquier categoría sin ningún problema, ¿vale? Tengan confianza, por favor, de que en ningún momento se va a favorecer al equipo anfitrión. Eso tanto en este torneo como en todos los torneos, ¿vale? Así que, por favor, no quiero ver por ahí algún comentario al respecto, eh, poniendo en duda, ¿vale? La imparcialidad de, de esta competencia. Así que, dicho esto, chicos... En esta categoría hemos tenido un total de ocho competidores inscritos. ¿Listo? Eh, vamos a los ocho han mandado su video y vamos a ver primero los ocho videos. Vamos a ver los ocho videos, iremos comentando algunas cositas que tengo aquí las anotaciones de nuestro juez de Mr. Roboto y al final de los ocho videos, pues, les diré el resultado final y quién ganó, ¿Vale? Pero los videos los vamos a ver en orden alfabético del nombre del robot, ¿vale? El orden que vamos a ver los videos no está en orden de mérito, no son todavía los resultados. Vamos a ver los videos en orden alfabético del robot, ¿listo? Antes de ver los videos, tengo que mostrarles cuál es el reto y contarles un par de cositas, ¿vale? Así que bueno, primero, pues comentarles que este robot Jamperu eh, está justamente colocado las fechas para que coincida con nuestras fiestas patrias. Así que si eres peruano, pues felices fiestas patrias para ti y si no, pues ya lo sabes de que estamos eh, en realidad fiestas patrias de Perú es 28 y 29 de julio, pero pues bueno, estamos en la semana patria, así que no hay problema. ¿Listo? Y hemos tratado también de algunos elementos pues que vayan acorde a nuestro Perú. Entonces, dicho esto, chicos, permítanme presentarles el reto de la categoría que ha sido hacer que el robot dibuje esta figura geométrica Que yo quiero ver, a ver, ya que el chat está dormido Quiero ver que alguien me diga en los comentarios si reconoce esta figura ¿Cómo se llama esta figura? A ver, quiero que me lo digan ahí en el chat En los comentarios de Facebook Que alguien me diga ¿Cómo se llama esta figura? A ver si alguien acierta o a ver si alguien la conoce, ¿vale? Pero esta figura... Es el reto. El reto es dibujar esta figura con las medidas que están ahí. Entonces, por algo también se les ha mostrado esta misma imagen a los chicos con la cuadrícula para que la figura esté exactamente en esa posición y con las mismas medidas. ¿Ok? Entonces, la figura incluye, eh, digamos, el rombo escalonado, ¿no? De la parte externa con estas mismas medidas... El círculo de la parte interna y la línea del medio que tiene que ir de forma diametral al círculo, ¿vale? Con los colores que también están aquí. El rombo piramidal de color azul y el círculo con la línea de color negro. A ver, nadie en los comentarios ha acertado de qué cosa es esta figura. A ver, chicos, a ver, no me decepcionen, ¿eh? Que parece que no hay peruanos aquí en el... En la transmisión. Yo veo gente conectada y, y no hay peruanos. A no ser de que sea... A ver, denme un segundo. Ahí está. Vamos a reiniciar el chat. Listo. A ver, que el chat está vacío. ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, a ver. Si es que no conocen esta figura, esta figura es la chacana. ¿Vale? La chacana... Vamos a tener un poquito de, de cultura aquí. La chacana... Perdón, perdón, perdón. Aquí está. La chacana es una representación, es un símbolo inca que tiene múltiples eh, niveles de complejidad o de interpretación de acuerdo a su uso, pero, eh, digamos, lo más eh, aceptado, digamos, en, en cuanto a los estudiosos de la cultura inca, es que la chacana o hanan significa el puente, el puente a lo alto y es la denominación de la constelación de la Cruz del Sur, y constituye la síntesis de la cosmovisión andina, y asimismo es un concepto astronómico ligado a las estaciones del año, ¿vale? Esto de aquí es un elemento que se, se piensa, se dice que usaban los incas para, eh, a modo de astronomía, ¿vale? Incluso hay un gráfico, se los voy a mostrar por aquí, en el cual tratan de graficar cómo es de que los incas trataban de, eh, digamos, interpretar lo que ellos veían en la chacana. Incluso, eh, aquí hay un gráfico un poco más simplificado, ¿vale? Eh, se dice mucho que los incas usaban la chacana como un calendario, de manera que tenían las fiestas, eh, perdón, las fechas de sus fiestas principales, ¿no? Tanto en los vértices como en los puntos medios de los lados de esta chacana y al ser de forma cíclica, ¿no? A lo largo del año... Obviamente, claro, que ellos no conocían el año como nosotros lo conocemos, pero pues les servía de calendario. Y además se dice que la chacana es el nexo entre el, o representa el nexo entre el hombre y la naturaleza para los incas. Así que ahí lo tienen chicos y el reto de este en Perú... Fue dibujar esta chacana. Así que, pues bueno, vamos a ver ahora sí qué competidores lograron hacer bien el reto. Como les decía, tenemos ocho competidores, de los cuales tenemos el robot Among del señor Yamir Machaca, de 10 años del equipo Certricop Arequipa, eh, representando a la ciudad de Juliaca. Tenemos al robot Archibot. Eh, por la señorita Leslie Escalante, también de 10 años del equipo CMR Gilmer Tech y representando también al Colegio Guadalupano de El Salvador, de la ciudad de San Salvador. Tenemos también al robot Chase de la señorita Camila Gordillo, de 12 años de Lima, Perú, representando al equipo Certricop de Arequipa. El robot Free Player de Ana Aquino, de 9 añitos. Del equipo Jan Piaget de Caraballo, Lima, Perú. Tenemos al robot Kobayashi-san, del equipo Certricop Arequipa de Gabriela Bracamonte, de 11 años. Ella representa al equipo Certricop, pero es de Lima, Perú. Eh, al robot Mike Nick, de Mateo Bracamonte, de 10 años, del equipo Certricop de Arequipa. Él también se ha inscrito como Lima, Perú. Tenemos al robot Killabot de José Manuel Luque, de 11 años, del equipo CMR Gilmertech, desde Quillabamba. Y tenemos a Sicuabot del ya famosísimo Neymar Álvarez, de 10 años, del equipo también CMR Gilmertech, desde Sicuani, Cusco, Perú. Así que vamos a ver los videos en ese orden. Y muchísimas gracias, William. Buen día por ese poderoso like. Y bueno, me siento yo muy triste de ver la caja de chat de aquí abajo vacía, pero bueno, espero, chicos, que me ayuden a llenar esa cajita de comentarios porque así vacía, pues, ¿qué pasa? Esto no parece Roboyam, esto parece un torneo virtual de esos que te encuentras por ahí en internet que no tienen comentarios. ¿Qué está pasando aquí? Por lo menos, comentenme un hola ahí en esa caja de comentarios, por favor, para yo verlos, leerlos y sentir que no estoy aquí hablando solo. ¿Vale? Recuerden que, eh, si bien la competencia no es en vivo, pero yo sí estoy en vivo. <ríe> Así que, por favor, ayúdenme ahí eh, comentando. Pues bien, chicos, vamos a ver el primero de los videos. ¿vale? Déjenme prepararlo por aquí, que es del robot Among, del de señor Yamir Machaca. Yamir, que es de, que tiene 10 años, representa al equipo Certricop Arequipa. Eh, y él es de Juliaca, así que vamos a ver que me cargue un ratito aquí el internet, ahí está Gilmer, un saludo para ti, William también, y listo, ahora sí, vamos a ver el video de eh, Among de Jamir Machaca, ¿vale? Mientras eh, lo vemos, les voy comentando qué pasó, ¿vale? Con cada uno de los competidores, así que, pues, bueno, vamos a verlo. Buenos días, señores de jurado. Mi nombre es Yamir Fabián Machaca Lázaro. Bueno, no sé si lo escuchan porque el volumen del Entonces, video también está bien trico, bajito. Trico, lo he subido Oye, lo pero, más que puedo. Ahí está Yamir eh, presentándose. Presenta de, ahí su el... código. Eh, acá se muestra en pantalla. Mayormente utilice los bloques de Tremorti. También control y mirar. Pero les muestro el reto. Ahí está, bueno, ahí Yamir nos Empecé comentaba acerca de debajo. su método de programación Y ahí okay. empieza el robot ya a dibujar la, la, el rombo escalonado de la chagana. Por ahora va bien el lápiz del robot de color azul También cumple con los requisitos Y va haciendo toda la parte escalonada Y ya está por la última esquina Por ahora el rombo está perfecto, digámoslo así ¿Vale? Ahora sube, tiene que levantar el lápiz para no rayar no, el, el, el desplazamiento 800, del robot y ahora empieza y a hacer el círculo, el círculo, que a veces es la parte más complicada 400, y más que todo porque eh, controlar 800, el tamaño 800. Del, del círculo, ¿vale? Como ven ahí, el ahora, círculo pues se ha pasado un poco de la medida, no está cumpliendo la medida que se pidió, que el diámetro es de dos cuadros, y ahora pues le falta hacer la línea y transversal. Y nada, el robot termina. ¿Vale? Ahora... Muchas gracias. Comentario del juez, ahí termina el video, vamos a no, retroceder un poquito. Ok, comentario del juez, ¿vale? El juez lastimosamente ha invalidado este, este intento, ¿Vale? Ha invalidado el, la figura de Among de Yamir. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para que se cumpla, que el, para que se considere que el reto se ha cumplido, es que la línea sea totalmente diametral al círculo. No importa, ya bueno, si el círculo no cumplió tu medida, pues se te da una penalización. Pero, en este caso, como la línea no llegó hasta el otro lado del círculo, entonces por eso el juez, nuestro querido Mister Roboto, pues ha considerado que no se ha cumplido lo necesario para considerar el reto cumplido, valga la redundancia, y por tanto el intento queda como no válido. Así que, pues bueno chicos, una F en el chat por eh, Among, pero aún así, ha sido un gran trabajo ha estado, a un poquito, a un par de píxeles de cumplir el reto, y había hecho también un grandioso tiempo. Así que, pues bueno, una F por Among, que ha sido el robot del señor Yamir Machaca de tan solo 10 años. ¿Listo? Entonces, ahí está, vamos para adelante, dice William. Vamos con el siguiente robot, que es el robot Archibot eh, de Leslie Escalante. Ella tiene 10 años, es de, San, de la ciudad de San Salvador desde el país hermano de El Salvador de Centroamérica y representa también al equipo CMR Gilmertech y al colegio guadalupano. Entonces, ya lo tenemos aquí, es nuestra única competidora eh, extranjera, digamos que no es peruana, eh, dentro de esta categoría, ¿Vale? Así que, pues bueno, vamos a verlo, vamos a ver el, el intento de Archibot con Leslie. Hola, mi nombre es Ceci de Mar, soy de El Salvador y pertenezco al equipo CMR Jimmertes y mi reto es Chacana. Lo primero que se hace es definir la velocidad del conductor y de vuelta al 100%. Luego el se hace el círculo, el círculo de color negro, utilizando Ajá. el bloque repetido y conducir a la, y la línea en medio del círculo. Después se forma la cruz utilizando los bloques de Tremotrix conducir adelante y dar vuelta a la, a la derecha Ajá. ¿Cómo podemos estar observando? Y que la cruz Está, está, está, está terminando ya el rombo y de la el círculo de color negro. y listo termina Gracias. y también importante que parte del reto era que el robot termine a la izquierda ¿Vale? Tal cual como se les mostró aquí en la imagen entonces, como ven, tanto el círculo como la línea diametral cumplen la medida, el color y el rombo también cumple perfectamente. Así que, pues bueno, intento sin penalizaciones para Archibot y bueno, vamos a ver qué tal le va. Recuerden que el puntaje final se define por quien envió eh, antes su video Así que ese tiempo es el, el principal. Luego ya se van sumando las penalizaciones, pero lo principal es el tiempo en el que se demoraron en enviar la solución. Entonces, hemos visto ya el robot Archibot y nos vamos con el siguiente. Que es el robot Chase, presentado por Camila Gordillo. Ella tiene 12 años y es de la ciudad de Lima, Perú, pero representa al equipo Certricop Arequipa. Entonces, denme un chancecito, vamos a cargar el video aquí. Vale, vamos a ponerlo aquí completo, y vamos a ver el intento de Camila. Mi nombre es Camila Fernanda Gordillo Alta y hoy día les voy a presentar la, la, el reto de Robot Sketch. Espero que... Eh, lo haya hecho bien, porque la, el ciclo no lo puede hacer tan bien, pero Uy. espero que lo disfruten. Bueno, vamos a ver el, el reto de eh, Camila. Y bueno, como ella dice, que espera que lo disfrutemos, pues lo vamos a disfrutar, Camila, no te preocupes. Así que ahí va el robot. Empieza con el rombo, empieza con el rombo escalonado, con la cruz. Así que para que vean también de que aquí hay diferentes métodos Algunos empiezan directamente al círculo Otros empiezan primero con la cruz Pues ya es cuestión de cómo se acomoda el competidor Ahí va eh, ya por la mitad de la cruz Lo cual está perfecto Recuerden que aquí no se mide tanto el tiempo dentro del simulador Sino el tiempo que demora el competidor en enviar su solución Listo, entonces aquí termina de dibujar la cruz Y ahora va a subir el robot Bueno el robot sigue dibujando la cruz. Yo no sé qué está pasando aquí. Pero ya debería ir hacia la parte. Ahora sí. Va a la parte central. Hace primero la línea eh, diametral. Y trata de acomodarse para el círculo. Pero... Pues bueno. Ahí tuvo problemas. Eh, Camila con la parte del círculo. Ni siquiera lo está dibujando. Y bueno. Aquí... Comentarles de que... El juez, no puede ser tan Así que eh, lo... Es lo único que pude hacer, que fue esto y la rayita, porque el círculo también, también no lo pude hacer. Bueno, eh, espero que les haya gustado. Bueno, ahí está. Entonces, eh, nuestro juez, pues, dio como inválido también esta solución porque no completó las figuras. ¿vale? Le faltó hacer el círculo, pues, bueno, entonces se queda como eh, intento o solución invalidada, ¿vale? Igual, gran trabajo de Camila con Chase, que hizo muy bien la cruz, hizo muy bien la línea del centro. Pero, pues, bueno, le faltó únicamente el tema del círculo. Así que, chicos, si quieren participar en RoboSketch, también consejo, practiquen lo del círculo. Porque, por lo general, suelen pedirlo. Suelen pedirlo en casi todos los torneos de RoboSketch, eh, en algún lugar que dibujen el círculo. ¿Vale? Vamos con el siguiente competidor que es el robot Free Player. Este robot representa al equipo Jean Piaget de Carabaío de Lima, Perú, y es presentado por Ana Aquino, de 9 años, que es la competidora más joven de esta categoría. Así que vamos a ver qué tal estuvo el dibujo de Ana. Denme un segundo. Aquí. Vamos a dar de play y vamos con Free Player. Bueno, ahí Ana no nos dice nada, <ríe> no es tan comunicativa como los demás chicos, que si nos explicaron un poquito su método, pero vemos también un código un poquito similar al de Camila, ¿no? Al, a la competidora anterior en cuanto a los bloques, aunque las dos chicas son de equipos diferentes, no, no, no son compañeras de equipo, pero bueno, vemos una, una cierta similitud, ¿no? Vemos un, una coincidencia. Eso es lo que quería decir. Así que ahí está el robot. Rápidamente a dibuja Bueno, que había dibujado la cruz. Y ahora hace una línea. Bueno, la línea del centro, digamos, que estuvo bien. Y luego hace un octágono, ¿no? Y ahí queda el video. Pues bueno, el video acabado ahí. Igual, gran intento de Ana, pero de forma muy similar al competidor anterior, a Camila... Eh, el reto no está completo porque faltó el círculo del centro así que al no estar el reto completo también se considera un intento nulo digamos una un intento no válido y por lo tanto no recibe puntaje así que f en el chat para para ana Aquino! pero bueno aún así ha hecho un gran trabajo pues tiene un, un buen manejo del simulador pero, pues bueno, a practicar, como les decía, el tema del círculo, que en muchas ocasiones, para muchos competidores, es algo mmm, poco complicado de hacer. ¿Vale? Ahí está F, dice Leoni. ¿Cómo estás, Leoni? Qué bueno verte por aquí. Eh, vamos con el siguiente, ya estamos a la mitad, estamos a la mitad de los competidores, y el siguiente es el robot Kobayashi-san... Que es presentado por Gabriela Bracamonte. Ella tiene 11 años, es del equipo Certricop Arequipa, pero ella está representando a la ciudad de Lima, Perú. Así que vamos a ver el intento, la solución de Kobayashi-san. Bueno, He aquí estamos. La... Ahora sí. Chacandam con los comandos del Tritmo 3. Ok, aquí nos, nos habla Gabriela, eh, nos dice que empezó haciendo la cruz de la Chacana, que está perfecto, de color azul como era el requerimiento, ahí está haciendo ya la última esquinita de la cruz, termina de hacer la cruz y ahora tiene que ir a hacer el círculo, ahí se va, empieza por el centro empieza a hacer el círculo, ya va por la mitad, lo está haciendo de forma excelente, robot bastante rápido también, termina de hacer el círculo y ahora le falta solamente la línea del medio y ahí está, termina de hacer la línea del medio y el robot termina en la parte izquierda, así que muy buen trabajo de Gabriel Bracamonte, ya tiene 11 años y pues bueno, ha cumplido el reto sin ninguna penalización, así que este, esta solución no ha tenido ningún puntaje en contra todo ha estado excelente y así que bueno, felicitaciones también para Gabriela vamos con el siguiente, ya estamos a punto de llegar al final y el siguiente robot en mostrar su solución es el robot Mike Nick de Mateo Bracamonte de 10 años él es del Lima, Perú y representa al equipo Certricop de Arequipa. Así que, pues bueno, vamos a verlo. Eh, vamos a ver la solución de Mike Nick. Primero, empecé, empecé haciendo un círculo. Ahí está. El círculo del medio. Ahí escuchamos a Mateo que nos dice que empezó por el círculo, el círculo del centro, que está perfecto. Luego, va por la chacana, aunque no ha hecho la sí, línea del central. Haciendo la chacana. Con el tren motriz. Vale. Ahí va, full bloque azul. Aunque bueno, ahí hay un ladito. Miren, los lados no coinciden tanto con la cuadrícula, pero bueno. Vamos a ver luego si es que el juez hizo alguna observación al respecto. Y eh, para finalizar, hice la línea. Ahí está, la línea central y termina. Listo, chicos, mencionarles que... Eh, si bien... Hemos visto como que no está tan, tan, tan preciso la línea con la cuadrícula, pero parece que todas las eh, medidas encajan, todas las medidas cuadran, porque nuestro juez, nuestro queridísimo Mr. Roboto, no ha puesto ninguna penalización para este robot. Así que también, eh, digamos que el reto ha sido cumplido de forma perfecta por Mike Nick, por Mateo Bracamonte... Y pues bueno, también muchas felicidades, reto cumplido para Mateo Y bueno, vamos a ver luego qué tal le fue con el tema de tiempos ¿Vale? Vamos con los dos últimos robots, solo nos quedan dos Y el penúltimo que vamos a ver es el robot Quillabot Este robot es presentado por José Manuel Luque de 11 años Él es de Quillabamba, Perú Y representa al equipo CMR Gilmer Tech Así que, pues bueno, vamos a ver a José Manuel. Vamos a darle el... Pay. Ah, perdón, que no les estoy mostrando todavía. Ahora sí, vale. Pues vamos a ver a José Manuel. Buenos días, señor Mr. Doboto. Voy a <risa> hacer el reto de la chacana que nos ha ya, dejado. A mí no me saluda, ¿no? O saluda pero a, a mí voy no me saluda. Perú. Está bien, José Manuel, está Mi bien. nombre es José Manuel Luque Agustiniani. <risa> ah, es broma. Y soy de Quillabamba en la convención en Cusco en Perú perfecto, Use un bloque de repetir para darme tiempo y trabajo en lo que es dibujar la chacana y ahora va a ser el está círculo el que está tal cual como en las indicaciones que usted nos dio va perfecto, ahí está terminando de hacer el círculo, todo está ahora el Dobot en posición todo está con las medidas correspondientes muchas gracias el señor Dobot. Mr. Doboto ¿Termina la por izquierda? Claro. Plan, y se en este concurso. Claro, y agradece a Mr. Roboto, pero a, a mí no me agradece, ¿no? Claro, a Dino no le agradezcan, a Gilmer tampoco, no, no, le no mentira. <ríe> es broma, chicos. Muchas gracias, juanpa Juan Pablo, por compartir el streaming. Ok, chicos, aquí, observación del juez, de nuestro juez, Mr. Roboto, del gran señor Eduardo Restrepo. Eh, el reto ha sido cumplido perfectamente, ¿Vale? Pero el competidor ha recibido una penalización de 5 puntos, que es un equivalente a 5 minutos, ¿vale? ¿Por qué? Porque según reglamento, la, la cámara, la cara del competidor, no debe salir en el video. Como aquí, José Manuel, pues, nos mostró su rostro en el video, pues, por esa razón, se le está quitando puntos, ¿vale? Ahora... Eh... Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a dar yo una opinión totalmente personal que no tiene nada que ver con la calificación, ni tampoco representa las opiniones de Royal Perú como organización, es solamente una opinión personal de Dino Morales, pero eh, no le veo sentido a darle penalización a un competidor porque sale su rostro. Ahora, es lo que dice el reglamento y como es lo que dice el reglamento se tiene que cumplir y ha sido bien aplicado la penalización porque dice el reglamento. ¿Vale? Pero de aquí hago un llamado tanto al señor Mr. Roboto como a los organizadores de los RoboJam que continúen. Que traten de pensar un poquito mejor en esa regla en particular. Porque en realidad. Yo sé que es por. quizás es por un tema de, de los chicos menores de edad. o, o que de repente pues que, eh, no sé, de alguna manera influye en la calificación, pero yo creo que no tiene mucho sentido. Y más, si es que los chicos están compitiendo y pues sus padres están de acuerdo con que se muestre su rostro, pues no debería haber ningún problema. Y es más, a los chicos también a veces les gusta que, que se les vea, ¿vale? Porque si no, pues bueno. Así que yo invitaría a, a Mr. Roboto y a los organizadores de los Roboyam a que quizás reconsideren esa regla para futuras eh, competencias, porque en realidad darle una penalización a un niño simplemente porque puso su cámara en el video, no sé, <ríe> yo lo dejo ahí. Pero bueno, cierro el paréntesis y como les digo, eh, José Manuel lastimosamente tuvo cinco minutos de penalización, pero aún así su solución estuvo perfecta. Así que pues bueno, ya está, nos queda solamente un robot que ver, un competidor, William dice F por Dino, pues pues sí, no, F por mí, que nadie me da las gracias. No, ya saben que es... eso sí es broma, ¿vale? Vamos con el último, que justamente ha tocado, pues, uno de los favoritos a llevarse el primer lugar de esta categoría por su ya amplia trayectoria en torneos a pesar de ser muy pequeño en edad, que es el señor Neymar Álvarez del equipo CMR Jim Martech representando al colegio 792, él es de Siquán y Cusco Perú y su robot se llama Siquabot, así que vamos a ver el, eh, el intento de Siquabot a ver qué tal le fue, así que vamos a darle al play. Muy buenos días, señores jurados. Hoy voy a hacer el reto de en Perú, que es hacer una imagen representativa de la cultura inca. Uh -huh. Y pues ya que la imagen era con las mismas formas en algunas partes, lo hice con un bucle de repetir para que se... para que fuera con menos programación. Luego Perfecto. fui al centro para hacer el círculo de color negro. Que ahí, ahí se círculo. ve que el robot lo está haciendo. En ahí también me repetir para que el robot lo hiciera un círculo perfecto. Y luego siguió con esa programación hasta que llegó a, al centro. Y en ahí recién hace una línea. Gracias. Ok, perfecto, chicos. A, eh, hemos visto eh, el intento de Neymar. Y aquí me he quedado un poquito perplejo porque... Bueno, sí. A ver, eh, comentario de nuestro juez, ¿Vale? Del señor Eduardo Restrepo, Mister Roboto, eh, solamente le ha dado un minuto, un puntito de penalización a Cicuabot porque según nuestro juez, el círculo no está al centro de la cruz, ¿Vale? Entonces, claro, vemos de que eh, tiene un cachito, ¿No? En la parte central, que no llega hasta la cuadrícula, eh, pero bueno, es criterio del juez, la decisión del juez es inapelable y bueno, si el juez no lo ve al centro, pues no está al centro así que eso ha sido el intento de Neymar que obtiene un minuto de penalización y bueno, ya saben de que al final el tema de penalizaciones eh, pues puede definir algún ganador si es que están muy muy apegados en cuanto a tiempos pero si hay mucha diferencia, mucha ventaja en cuanto a tiempos, pues bueno, no es tan vital, digámoslo así, ¿Vale? Así que, pues bueno, visto ya todos los, eh, los intentos de todos los competidores, pues vamos a conocer los resultados, ¿Vale? Denme un segundito aquí, ¿Vale? Que estoy dándole a actualizar a la página web, igual, los resultados ya completos los pueden ver ya, ...en nuestra página eh, lesgorobot.com, así que pues bueno, yo se los voy a decir aquí... ...y lo que tengo que decirles primero es que, eh, claro, el resultado o el competidor que no se va a considerar... ...es el de Among, del equipo cértrico, pues porque bueno, su eh, su intento fue invalidado... ...porque la línea del centro no atravesó todo el círculo y también quedan fuera de la calificación oficial... Los robots Chase del equipo Certricop y Free Player del equipo Jampia Jet de Caraballo. Estos dos robots porque su envío fue fuera del tiempo establecido. El tiempo máximo fue de 90 minutos y el robot Chase envió su solución a los 92 minutos. Y el robot Free Player envió su solución a los 97 Por lo tanto... Eh, no ingresan, digamos, al, al orden de mérito oficial Ya que, eh, pues bueno, no han sido validados sus intentos Aún así, los hemos visto aquí en pantalla Y aún así, estos dos robots justamente son los que no completaron la figura Así que, pues bueno, ya sea por el tema del tiempo o por el tema que la figura está incompleta, eh, no ingresan pues, al orden de mérito. Dicho esto, nos quedamos con cinco robots, que son los cinco robots validados. Y vamos a mencionarlos ahora sí en orden de mérito, desde el quinto hasta el primer lugar. En quinto puesto, quinto puesto queda el robot Kobayashi-san de Gabriela Bracamonte del equipo Certricop de Arequipa, con 89 minutos de tiempo oficial, ¿Vale? Es su tiempo tal cual, sin penalizaciones, y bueno, 89 minutos. En cuarto puesto, cuarto puesto, es para el robot Mike Nick, del señor Mateo Bracamonte, también del equipo Cértrico para equipa con 72 minutos. Tampoco tuvo penalizaciones. Así que se queda con sus 72 minutos como tiempo oficial. Cuarto puesto entonces para Mateo. Vamos ahora al podio. A la medalla de bronce. Al tercer lugar. En tercer lugar del de Robo Sketch. Tenemos representando al país de El Salvador. De la ciudad de San Salvador. Y al equipo CMR Gilmertech. Al robot. Archibot de Leslie Escalante con 58 minutos. Ha sido dos minutitos antes de una hora completa. Así que 58 minutos para Leslie sin penalizaciones. Y esto nos lleva a los dos primeros lugares. Entonces, en segundo lugar de la categoría Robo Sketch, representando al equipo CMR de Gilmer queda con 37 minutos de puntaje oficial. El robot bot de Neymar Álvarez. Así que Neymar, segundo lugar, que en realidad hizo 36 minutos, pero sumándole el minuto de penalización, queda con 37 minutos. Así que gran trabajo para Neymar, que era el favorito, pero... El ganador de esta competencia, de esta categoría, ha sido el señor José Manuel Luque con el robot Quillabot desde la ciudad de Quillabamba, Cusco, Perú, representando al equipo CMR Gilmartech, con un puntaje oficial de 23 minutos. Y esto considerando ya su penalización de 5 minutos por la cámara. Entonces, eh, este competidor José Manuel... Hizo el reto en 18 minutos. Ha sido un grandísimo tiempo. 18 minutos que sumando los 5 minutos de penalización da 23. Y como ven, al final, bueno, la penalización no afectó el orden de mérito, pero pues bueno, ahí lo tienen. Así que muchas felicidades a todos los competidores en realidad de esta categoría. Un saludo a Gilmer. Eh, Eduardo nos dice que la imagen de menores es por un tema de la ley de protección de menores en Colombia donde está Roboyam como sede central bueno eh, eso acá en Perú con una carta de autorización de uso de imagen de menores se soluciona eso bueno con Gilmer lo, lo pudimos haber solucionado con tiempo y sería bueno Eduardo como mencionaba que veas en quizás en los otros países de repente en el Roboyam o el Stars no se pueda pero, de repente, en cada país tiene diferentes normas. Así que, yo creo que todo es solucionable. Pero, en fin, ya son detallitos. Así que, nuevamente, muchas felicidades a todos. Y, pues, bueno, no se pierdan. Ahorita ya están terminando los chicos de This Drill. Están terminando de hacer sus retos para que los jueces puedan calificarlos. Eh, también están comentando por el Facebook de Rebollán Perú. Bueno. <ríe> luego me pasaré por ahí para leerlos y a las 8 de la noche tenemos la transmisión con los resultados del disc drill así que no se lo pierdan y mañana también a partir de las 11 de la mañana tendremos la categoría de coloring, así que eh, muchas gracias a todos los que han estado viendo esta transmisión, si estás viendo la repetición también, muchas gracias y conmigo será hasta el próximo video que será más tardecito, así que ahí nos vemos chicos, adiós